Sentencia de Libertad a Miguel Peralta, ya. Miguel lleva cuatro años, cuatro meses, 27 días. Y lleva nueve días en huelga de hambre. Pues justo Miguel eh, toma esta determinación pues para evitar ¿no? que el proceso siga dilatando. En estos cuatro años, cuatro meses, 27 días pues nos hemos enfrentado a una serie de irregularidades en el proceso, desde que los testigos no se presentaban, desde que el juzgado las audiencias las señalaba entre dos, tres meses, este, en que ha sido totalmente parcial hacia la familia que los acusa. Entonces, al ver todo esto, Miguel dice, yo no puedo este, eh, permitir que después de medio año salga una sentencia y que otra vez me encuentre responsable si la van a emitir condenatoria que sea la brevedad, en los términos que sea pero que, que no demore más y entonces él utiliza su cuerpo como él dice, ¿no? como una herramienta como un arma para condenar al juez que ya conoce el contenido del expediente a que no demore, porque no tiene pretexto para decir este, me voy a llevar medio año por ejemplo ¿no? ya conoce la acusación y si lee objetivamente, eso tiene que ser una libertad, por eso Miguel dice una vez más a sabiendas que, puede, que está poniendo en peligro su vida, este, pero decide utilizar eso para evitar que se prolongue mucho más tiempo el dictado de la sentencia. Eh, Miguel estaba acá, eh, en la ciudad estaba trabajando, cuando hasta donde el lugar donde se encontraba laborando pues llegan justo personas este, en autos particulares, vestidas de civil, pretendiendo, una vez que lo ubican, entran hasta el local sin sin siquiera decir, identificarse quiénes son, sin siquiera mostrar un documento que dijera bueno, tenemos una orden de aprehensión, venimos por tal persona, pues con permiso, ¿no? Ellos llegaron como siempre, llegan todos los policías con lujo de violencia, destruyendo, tirando, eh, pues, queriéndoselo llevar, de pronto pues, al no saber las personas que estaban ahí acompañando a Miguel, al no saber quiénes eran, por qué se lo llevaban, pues trataron como de impedir la situación, pero no fue posible, al final se lo llevaron, pero justo no le mostraron ningún documento, tan es así que pues, ellos dijeron, no sabemos quién se lo lleva, presentaron una queja, pues por desaparición en ese momento, sin saber el paradero de Miguel, y posteriormente, días después, se enteran, y eso por una nota periodística, que ya estaba ingresado en un penal de Tlaxiaco, Oaxaca, este, pues ya puesto a disposición del juez mixto de primera instancia. Y ahí fue cuando ya le notificaron formalmente y personalmente que su detención había sido incumplimiento a una orden de aprehensión girada por el juez por su probable responsabilidad de la comisión de los delitos de homicidio calificado en agravio del hermano de Elisa Cepeda y de tentativa de homicidio calificado en agravio de Elisa Cepeda Lagunas. El estado de Oaxaca de, es de los eh, pocos estados donde todavía eh, se, les, se les permite por así decirlo a las comunidades regirse bajo ese sistema ¿no? anteriormente lo, lo conocíamos como usos y costumbres ahora este, ya se llama sistema, sistema no, normativo interno ¿no? eso es decir que el gobierno del estado sabiendo que pues, son comunidades indígenas en su mayoría les reconoce eh, esa, ese derecho de poder ellos organizarse, nombrando a sus autoridades, como es el caso de los Ochitlán Ellos eligen en asamblea abierta, en asamblea, en asamblea pública, a mano alzada, participan todos, mujeres, hombres, ancianos, y eligen a su autoridad, y solo le informan a la autoridad electoral, esto es nuestro presidente, para que ellos lo validen y no haya ningún problema. El 14 de diciembre de 2014 se convocó a una asamblea eh, por parte de las autoridades municipales de los Chochitlán, para nombrar una autoridad tradicional es una figura que ellos le nombran el alcalde municipal que es distinto a, a lo que hace el presidente municipal él solo dura en su cargo un año es una persona pues, adulta que es originario de, de la comunidad que habla el idioma mazateco que conoce las tierras, los límites territoriales y por eso con esas características pues, se nombra una persona así se convocó a una asamblea para hacer nombrar a esta persona eh, y la, la gente de la comunidad se, se empieza a concentrar en las canchas de, de, de el Oxochitlán eh, para hacer este nombramiento y pues antes de que empezara la asamblea, eh, pues la asamblea empieza a ser agredida, ¿no? empieza a haber una serie de, de agresiones, eh, con, eh, pues con, con pistolas, con armas largas hacia los integrantes de la asamblea y pues los heridos empiezan a caer ¿no? y las personas que estaban en la asamblea ven de dónde viene la agresión y justo venía del de palacio municipal que había sido tomado un mes antes por un grupo de pistoleros, por una familia de caciques, los Cepeda Laguna la asamblea comunitaria, Miguel que pertenece a esa asamblea se opusieron a un proyecto caciquil que empezó en el año este, 2010 y que durante 2000, de 2010 a 2013 eh, estuvo pues gobernando el Oxochitlán, porque Manuel Cepeda Lagunas, que es el papá de Elisa, Manuel Cepeda Cortés, que es el papá de Elisa Cepeda Lagunas, llega a la presidencia municipal, pero llega haciendo campaña al estilo de los partidos políticos, ¿no? cuando la asamblea tenía una forma distinta de organización y él como no había participado en las elecciones de la asamblea sabía que él no iba a ser electo, que no iba a ser nombrado por la asamblea y llega a hacer campaña arropado por el partido Convergencia comprando voluntades, comprando este, a la gente, no apoyos y él llega a gobernar de 2011 a 2013 pero durante esos tres años que él gobierna pues se caracterizó por ser un trienio de, de sangre, de represión, de tortura. El papá de Miguel estuvo eh, aproximadamente tres eh, años presos porque en, 2011, en 2012 Manuel Cepeda Lagunas le fabrica una, una acusación eh, este, eh, diciendo que lo había lesionado. El último año, 2013, eh, ya estando en funciones, el, el nuevo eh, presidente municipal emanado de la asamblea porque en esos tres años, al percatarse el pueblo que fue de, de venganza política, eh, ellos nombran a su presidente municipal y se impone un presidente municipal emanado de la asamblea, que es este, el ciudadano Alfredo Bolaños Pacheco. Y él empieza su, su trabajo en, eh, a partir del año 2014, ¿no? y justo en ese, en, ese, en ese periodo del año 2014, Llega un requerimiento de la Auditoría Superior del Estado de Oaxaca para pedir que se aclare el año 2013, que era la gestión de, de Manuel Cepeda Cortés por un faltante de 21 millones de pesos. Obviamente, Alfredo Boláñez Pacheco, el presidente en ese momento, en 2014, lo hace saber a este señor. Y en lugar de dar una explicación, en lugar de aportar los elementos para que se aclare ese faltante, él decide crear un conflicto social. ¿no? Él decide tomar el Palacio Municipal a finales de noviembre de 2014 con hombres armados, con sus pistoleros, que son los que él tuvo durante el tiempo que gobernó toma el Palacio Municipal y obliga al presidente municipal electo por la Asamblea Comunitaria y a sus funcionarios a abandonar el, el Palacio Municipal les, les roban su, la papelera oficial, los sellos oficiales y los expulsan, y ellos se posesionan del, del Palacio Municipal. En esos hechos, ellos en lugar de, de pues como reconocer la malversación que habían hecho, como fueron lesionados, como el hijo de este señor muere y como esta, esta mujer resulta herida, cambian las cosas, ¿no? dicen, ah, es que ellos mataron a mi hermano porque resulta que el chico fallece posteriormente, en situaciones poco claras, ¿no? Y ella resulta lesionada, dice que la quisieron matar. Y ellos automáticamente con esa historia que empiezan a construir, que empiezan a fabricar la acusación con la Procuraduría, ahí señalan ya a Miguel Peralta y a 34 personas con nombre y apellido, ¿no? Obviamente porque los conocen. Y curiosamente son los opositores, Miguel Peralta, este, la gente, la mayoría de su familia, tíos, primos, hermanos y gente de la comunidad, que ha sido opositor al proyecto caciquil de los Cepeda Lagunas. Miguel es detenido en, en la Ciudad de México en cumplimiento a una orden de aprehensión que se gira por el juzgado mixto de primera instancia de Huautla de Jiménez, que es donde se lleva a cabo el proceso. Eh, después de los hechos que, que, te, que te conté, eh, Elisa y su familia denuncian ante el Ministerio Público, se integra lo que en ese momento se conocía como la averiguación previa, ellos declaran la versión de los hechos, ellos dicen que, que se encontraban este, eh, reunidos también en una asamblea que no era esa a la, que, a la que atacaron, era otra que se estaba celebrando en la casa de los Cepalagunas, Lagunas, pero estábamos en una asamblea esperando a, a, a que empezara para nombrar a una autoridad, ¿no? Cuando hasta ese momento llegaron eh, un grupo de 34 personas y si los nombra con así completo nombre y apellido. Y dice, entre los que venía, fulano, sutano, ¿no? Así la familia de Miguel, los tíos. Y, y de pronto pues, este, me dijeron, ahí está Elisa, este, vayan sobre de ella. Y ahora sí, hasta aquí llegaron tus sueños y te vamos a matar. Y le empezaron a golpear las 34 personas, ¿no? Que la golpearon a ella, que la golpearon a su tío y que ella pues prácticamente cae de espaldas al suelo y la siguen pateando y ahí es donde nombra a Miguel no pero lo nombra dentro de un grupo de 34 personas sin especificar cuál fue la conducta concreta de Miguel no en el homicidio de su hermano que denuncia y en la, y en el, la tentativa de homicidio que ella señala y a partir de ese momento eh, ella dice pues fui agredida, me intentaron matar ese fue un primer momento y que fue rescatada por una señora que les dice déjenla y ya, no no pudieron concretarlo y después como puede se levanta se va a la casa de su papá y hasta ese lugar nuevamente los 34 así como, como en bolita, en el mismo orden fueron hasta donde estaba se metieron a su casa, hicieron destrozos la volvieron a golpear, golpearon a su mamá golpearon a su hermano, lo torturaron ella dice, y se lo llevaron eh, este, así, sin un rumbo fijo, ¿no? Y pero en todo momento señala a un grupo de personas, no especifica quién hizo qué cosa y en qué momento. ¿no? Eh, por su parte, el papá, eh, similar a ella, dice: Yo estaba en mi casa, estábamos en compañía de tales personas, y hasta ahí llegaron un grupo de tantas personas, nombra como 22 más o menos. ¿no? Y dice: Bueno, llegaron, golpearon a mi hija, eh, golpearon a mi mujer, eh, y golpearon a mi hijo y se lo llevaron. ¿no? Esa es la acusación. Y a partir de ese momento pues se empieza como a, a, a fabricar porque del testimonio de Elisa Cepeda sacan tres testimonios y del testimonio de Manuel Cepeda Cortés, su papá, sacan otros, otros tres testimonios. Y eso es lo único que hay en todo el expediente para poder pretender responsabilizar a Miguel y a los presos. Pero es justo, es la versión que ellos dan ante el, el Ministerio Público y la que a partir de la cual empieza a tejerse ...pues toda esta falsa acusación y por esos hechos le giran una orden de aprehensión a Miguel... ...y él es detenido el 30 de abril en la Ciudad de México. Esta orden de aprehensión de la que te hablo se giró en contra de 34 personas. ¿no? Eh, de esas 34 personas, primeramente el 14 de diciembre del 2014 se detuvieron a 7. Con ellas se empezó el proceso penal y las otras órdenes de aprehensión las fueron ejecutando poco a poco llegaron a ejecutar un total de 15 órdenes de aprehensión entre ellas las de un, la de una mujer y, este, y las otras restantes, los otros perseguidos por así decirlo que tenían orden de aprehensión pendiente algunos se ampararon contra esa orden de aprehensión algunos apelaron esa, ese, esa, esa determinación y poco a poco posteriormente eh, les concedieron eh, la razón porque la acusación siempre desde un momento no estaba especificada desde ese primer momento ya se veía que había contradicciones entonces las autoridades judiciales que conocen de esa orden de aprehensión deciden en negarla, le dicen al juez sabes qué? que no hay sustento, no hay elementos suficientes para ordenarles la orden de aprehensión, entonces por lo tanto yo la niego y te solicito que la canceles, así en promedio yo creo que a, a unas 15 personas a la, tal vez eh, hayan sido beneficiadas con esa cancelación de orden de aprehensión y solo estuvieron eh, 15 presos, de esos 15 eh, salieron 8 que también se ampararon, apelaron la forma formal prisión y que recuperaron su libertad porque otras autoridades judiciales de, am de amparo y salas penales valoraron la declaración de Elisa Cepeda y de sus testigos, y llegaron a la conclusión de que no eran, pues que eran contradictorias, eran genéricas y que no eran suficientes para acreditar la probable responsabilidad de esas personas y los dejaron en libertad. Actualmente solo hay ocho presos este, por, eso, por, esos, por esos acontecimientos, Miguel es uno de ellos. Y cuando empezamos a revisar el expediente, nos percatamos que de las pruebas que presentaban, la única que podía... Afectaron en este caso a Miguel Eran esas, eran esas declaraciones de, de estas personas De Elisa y, y de Manuel Cepeda Y de sus testigos Pero desde ese momento nos percatamos que era una fabricación ¿no? Y empezamos como a cuestionar eso Y de las pruebas que ofrecimos para demostrar su, su inocencia Fue los interrogatorios de estas personas Para ver qué tan cierta era su versión ¿no? Eso nos llevó más de año y medio ¿no? para poder llegar a interrogarlos tuvo que pasar todo este tiempo porque ellos recibían las notificaciones y se negaban a acudir al juzgado ¿no? o sea, constantemente era pedirle al juzgado oye, ya los notificaste este, siempre el juzgado decía, bueno, se les apercibe con una multa si no vienen bueno, ya no vinieron multas ahora este, vamos a, a, a decretar su arresto no iban cumple la respuesta, en realidad fue así todo el tiempo, más de año y medio y al final ellos al ver que, que pues ya era pues, eh, difícil poder eh, seguir prolongando esto empezaron a presentarse ¿no? y entonces cuando ellos son interrogados pues nos damos cuenta justo que esa acusación que habían hecho pues prácticamente ya no tenía sustento jurídico porque se contradijeron mucho porque algunos de los testigos este, ni siquiera estuvieron presentes eh, solo firmaron una declaración que les llevaron a firmar otro que no la reconocía Elisa decía que su, uno de, de sus testigos es su tío, dice que él había percatado de todo eso y al final el señor dice pues yo a mí me pegaron, perdí el conocimiento y ya no supe más entonces prácticamente se quedó sola Elisa en otra declaración que le hace justo en, una, en el reportaje que hace la periodista Laura Castellanos la entrevista a ella y en una entrevista videograbada dice mi papá no estuvo presente entonces si el papá no estuvo presente cómo es que pudo declarar lo que declaró apoyando la versión de Lisa entonces por eso Miguel sabiendo, porque Miguel conoce bien que cada parte de lo que integra su proceso y al saber eso, al ver eso, porque él lo sube en la audiencia cuando ocurrió esta situación pues con esa convicción de decir, estaba esta acusación, esta acusación ya se vino abajo, no hay ninguna prueba, esta era la única prueba y por lo tanto yo exijo mi libertad porque está demostrado que esto es una fabricación, una falsa acusación. Él cuando el, el presidente municipal es expulsado y prácticamente obligado a abandonar el palacio municipal, el cabildo que integraba ese, ese, ese ayuntamiento pues, se fractura, ¿no? algunos se quedan con Manuel, otros se van con Alfredo, y finalmente falta ahí el secretario municipal, entonces la asamblea decide que Miguel eh, asuma ese cargo de secretario municipal y una de las funciones eh, siendo secretario municipal, el presidente le encomienda que se traslade a la Ciudad de México para hacer la cotización de algunos juguetes que iban ellos a, a, a, a dar a los niños este, eh, en enero y él se traslada a la Ciudad de México, hay un oficio que le firma el presidente eh, en esa comisión que lo, que lo manda, y él eh, se encontraba en la Ciudad de México, que es parte de lo que él sostiene, ¿no? O sea, esta acusación Elisa la hace en su contra, pero él en ese momento se encontraba este, haciendo esa encomienda que le habían hecho, ¿no? Justo con el, el oficio que le, que, que le da el presidente municipal y que avala justo, ¿no? Que él en esos momentos se encontraba. Aquí que, pues, eh, es, es, es difícil, ¿no? que encontrándose aquí haya cometido los hechos que falsamente se le, se le imputan. Sí, eh, a raíz de, de que empieza todo este proceso, nosotros eh, como colectivo nos damos cuenta, una vez más, que es un asunto que tiene un origen político, ¿no? ...que tiene un contenido político y que es trasladado al ámbito legal... ¿no? ...que es donde ellos pues tienen apoyos, tienen, tienen este, pues, voluntades compradas... ...y donde pudieron construir toda esta falsedad... ...nosotros vemos ese origen y automáticamente pues... Eh, ...la defensa que estructuramos es una defensa que ve en dos vertientes... ...que va en una vertiente jurídica pero también en una vertiente política... ¿no? ...entonces atendemos lo jurídico pero a la vez hacemos trabajo político para visibilizar eh, pues, eh, en, en otros lados, justo, ¿no? para evidenciar que se trata de, de, un, de una lucha, de una contienda desigual, porque estamos enfrentándonos a unos caciques que llegaron al poder, que están en el poder y que desde ahí atacan a la asamblea, entonces nosotros vemos eso y empezamos a, a, con, en, con otros compañeros de Miguel, a empezar a consolidar un grupo de, de solidaridad, este, pues que se encarga justo ¿no? de, de mandar la libertad de Miguel, y pues han hecho eh, diversas actividades que pues se han difundido, ¿no? Este, ahora sí que en, pues en los colectivos, tanto de nuestro país como de, de, de otras partes de, del mundo, que han recibido como la información de, de qué se trata el asunto y que de alguna forma se han solidarizado, como es este este grupo de colectivos que mandan un documento dirigido después de, de pues ellos como tener clara esta parte de, de la falsa acusación y de que le van dando seguimiento a lo largo de estos más de cuatro años, pues ellos están convencidos que, que Miguel Ángel Peralta es inocente, que está más que probada su inocencia en el proceso, que la acusación ya se cayó entonces ellos después de, de que se lleva a cabo la audiencia y sabedores que Miguel empieza una huelga de hambre, hacen una carta y se la dirigen al juez diciéndole, pues nosotros estamos pendientes de este asunto, sabemos que lo que se decida, si no es lo correcto, puede tener una responsabilidad internacional y es ahí donde ustedes pueden ser sujetos también de responsabilidad. Entonces lo que los, lo, los conminamos a que la resolución que vayan a emitir sea una resolución justa, que sea una resolución apegada a las constancias que integran el expediente, si leen bien detenidamente, si le resuelven objetivamente, esa sentencia tendría que ser de libertad, y ellos sabedores de eso le dicen al juez, ojo, eh, porque estamos pendientes de lo que ustedes resuelvan, y si no es lo que está en el expediente, o conforme está en el expediente, cuando ustedes lleguen a ser sujetos de responsabilidad internacional, pues entonces van a tener que ahora ser sentados en ese banquillo de los acusados, va más o menos en ese sentido, pero esto ha sido a raíz de justo de esta lucha que se ha venido tejiendo con organizaciones, con colectivos, con personas que se han solidarizado y que de alguna forma han difundido en sus distintos lugares, en sus formas, en sus tiempos, la lucha por la libertad de Miguel Peralta. La audiencia final de Miguel se llevó a cabo el 28 de septiembre del 2018. En esa audiencia él tenía que estar presente, pero el director del penal ni la policía estatal, la que se tendría que encargar del traslado, lo presentan. Eh, porque no lo presentan porque el secretario de acuerdos del juzgado no les manda a tiempo el oficio o sea una vez que el preso tiene ya una fecha para su audiencia el, el juzgado tiene que mandar un oficio diciéndole al director del penal y a la policía estatal tal día, a tal hora, esta persona tiene una audiencia entonces te, te conmino a que ese día es ahora con oportunidad lo presentes el 28 de septiembre llegamos a la audiencia Miguel nos habla del penal, dice yo todavía estoy aquí, no me han sacado entonces vamos a, a, a ver al secretario de Juan, le decimos, ¿qué pasa? Queremos ver el oficio que le remitió al, al penal. Y dices que no lo hice, porque pensé que él no quería estar presente. Le dije, no, pero si nosotros desde que asumimos la defensa, peleamos. Miguel tuvo que solicitar por escrito, estar presente en todas sus audiencias. Y cómo es posible que no lo presentan, porque pensó que, no, que él no quería estar presente, ¿no? Entonces ahí nos dimos cuenta, pues que una vez más estaban dilatando eh, esta situación. ¿no? A ellos no les, no les gusta, a los jueces que han pasado por ese juzgado, no les gusta que los presos vayan, porque en concreto en este asunto de, de los presos de Loxochitlán ha habido mucha solidaridad de la comunidad, ¿no? tiene a sus presos, tiene a su familia ahí, entonces van, cada que hay una audiencia, se concentran, ellos ven la forma, cómo le hacen, pero se traslada y hacen presencia física en el, en el juzgado, entonces el juzgado se llena de gente, ellos no están, no están acostumbrados a ver ese tipo de situaciones, a, a entenderse con la gente y entonces siempre obstaculizaban, la presencia de los procesados para evitar que la gente fuera y lo hicieron en 2018, el secretario de acuerdo no manda el oficio Miguel no está presente, la audiencia se lleva a cabo sin que Miguel esté presente y eso es motivo para que nos regresen un año después a que se celebre otra vez esa audiencia y donde Miguel sí puede estar presente entonces, él una vez que se lleva a cabo esa audiencia en 2018 dice a partir de ese momento anuncia su huelga de hambre hasta que se dicte la sentencia ¿no? y eh, esa huelga eh, igual también fue como pues fue, eh, pues como presionado para que la levantara porque el juez tenía pues, prácticamente esa responsabilidad de no demorar la sentencia mucho tiempo entonces eh, al final después de muchas insistencias de decirle levanta la huelga eh, él decide mantenerla y como no la levanta el mismo día que le piden la levante, que fue el 26 de octubre del 2018, ese mismo día le dictan la sentencia, y ahí termina la huelga no porque prácticamente este, pues al resultar ya la sentencia, condenador, ya la condenatoria ya no tenía sentido este, mantenerla, y esa fue la primera que yo recuerdo, la primera huelga de Miguel, y un año después estamos en las mismas circunstancias después de, de que se lleva a cabo esa audiencia final del 28 de septiembre del 2018, pues empieza a correr el término para la sentencia. ¿no? Eh, al ver nosotros que esa sentencia iba a ser dictada en un plazo más o menos de, un, de medio año, porque así lo establece la legislación, te dice, si el expediente tiene 200 hojas, son 15 días, pero si por cada 50 de más, se va a aumentar un día. Estamos hablando que son como 7 tomos, son entre 6000 mil y 7000 mil hojas, eso nos lleva más de medio año igual, entonces Miguel dice, no, yo no me voy a esperar a que pase ese tiempo me pongo en huelga de hambre para que mi sentencia salga contante y entonces eh, sale la sentencia y es una sentencia condenatoria, le imponen 50 años, 30 años por el homicidio y 20 años por la tentativa de homicidio obviamente, ignorando que para ese momento ya había resoluciones que habían cuestionado las declaraciones de Lisa Cepeda y de sus testigos, ya había otras libertades ya había gente que por esos mismos hechos, por esas mismas acusaciones había recobrado su libertad, ya se habían cancelado órdenes de aprehensión, entonces el expediente tenía esas constancias, y había los interrogatorios de esas personas que se habían contradecido, y nosotros decíamos, con todo eso no puede haber una sentencia, pero la hubo, una sentencia condenatoria que ignoró todos esos antecedentes jurídicos, ignoró dos este, amicus curi que presentaron que son... este eh, escritos que presentan organizaciones de derechos humanos que conocieron el asunto de Miguel y que se pronunciaron al respecto el juez los ignoró completamente ignoró pues eso, que no había una prueba que acreditara la responsabilidad penal de Miguel, y eso le valió eh, al juez, ¿no? Juan León Montiel que después de que dicta la sentencia lo cambian de región, se va y deja el juzgado ¿no? pero lo condenan justo por eso, porque se ve la consigna se ve la la parcialidad con la que el juez resolvió eso, porque obviamente pues tenía, estaba trabajando y en todo momento así ha sido a favor de la familia de los Cepeda Lagunas, pero ignoró totalmente que en el proceso no hay una sola prueba que acredite la responsabilidad de Miguel. Sale la sentencia el 26 de octubre y nosotros inmediatamente la impugnamos, ¿no? nos inconformamos con ella a través de un recurso que se llama el recurso de apelación. Este recurso lo va a conocer una autoridad superior al juez, que es una sala penal también del Tribunal Superior de Justicia. Nosotros apelamos y casi después de ocho meses en que se tardó en que mandaran el expediente y en que resolvieran este recurso de apelación, pasaron ocho meses. Y el magistrado al que le toca analizar esa apelación no atiende, no como que no entra al fondo de los argumentos que nosotros planteamos de por qué Miguel este, es inocente se va por una cuestión de forma dice él debió de estar presente en su audiencia del 28 de septiembre no estuvo, hubo una violación al proceso y por lo tanto ordeno la reposición del procedimiento hasta la audiencia final entonces después de la audiencia final del 28 de septiembre de 2018 vino la sentencia condenatoria de 50 años y al ordenar el magistrado que se reponga el procedimiento, anule esa sentencia en consecuencia entonces Miguel regresa a su audiencia final sin una sentencia condenatoria que queda anulada esa audiencia se lleva a cabo el 19 de septiembre y a partir de ese momento empieza a correr el término del juez para dictar la sentencia por eso Miguel, para, para evitar que otra vez la sentencia se lleve medio año él dice me pongo en huelga de hambre pues para conminar al juez que ya conoce el expediente, que ya sabe que hay sentencias a favor y que no hay ninguna sola prueba para condenarme, con ese conocimiento él tendría que dictar una sentencia en menos de 15 días o no más de 15 días y por eso él decide ponerse nuevamente en una segunda huelga de hambre. Nosotros no quisiéramos como dudar, pero hay algo que preocupa un poquito porque el juez, el juez que sentencia a Miguel a 50 años ya no está. Está otro juez que no conocíamos, pero que revisando el expediente nos damos cuenta que justo él fue el que ordenó las órdenes de aprehensión. El juez se llama Modesto Isaías Santiago Martínez. Y cuando revisamos el, el, que la resolución donde se ordenan las órdenes de aprehensión, te encuentras en el mismo. Es el juez que conoce la acusación, sabe cómo está construida y en parte sabe que eso es una falsedad y ahora es quien va a dictar la sentencia de Miguel, entonces en ese tiempo cuando lo somete a proceso, tal vez no tenía muchos elementos para decretarle la libertad, ¿no? porque dice bueno, solo con indicios pueden sujetar a una persona a un proceso, pero ahora tiene los elementos para poder decretar una libertad, si el juez realmente demuestra esa objetividad, esa imparcialidad que no tuvieron los otros jueces, tendrá, tendrá que decretar una libertad. Pero si no, si por el contrario fuera una sentencia condenatoria una vez más comprobaríamos que sigue siendo esto una motivación política, que el Poder Judicial no es autónomo, no es independiente y que sigue sometido a presiones de grupos políticos y caciquiles. Esa es nuestra preocupación, que sea una sentencia condenatoria. ¿Qué pasa con Elisa y con Manuel? Ella evidentemente es parte de un conflicto político, es parte de una familia que llega al poder, que ha reprimido y que ha sido partícipe. Entonces, en esta calidad de ofendida por haber sido agredida personalmente, ella cambia los hechos. Ella adecua esos hechos que sufre en su persona, pero como una venganza política en contra de Miguel Peralta, en contra de su familia, en contra de los integrantes de la Asamblea Comunitaria, porque eran el obstáculo para que ese proyecto caciquil se siguiera desarrollando. Más de 15 personas han recuperado la libertad porque se cancelaron las órdenes de aprehensión, ocho han recuperado la libertad porque la acusación falsa que ella hizo se vino abajo. La gente ha salido porque la autoridad judicial no cree sus declaraciones, porque hay contradicciones, porque hay inconsistencias, por eso han salido los presos. En 2016, con gente en la cárcel, con las verdaderas autoridades electas legítimamente en la cárcel, ella llega al poder en 2016 y está un año como presidenta municipal, ejerciendo el poder con presos en la cárcel, con familias desplazadas, con perseguidos. Está un año renuncia, deja a su suplente porque se postula para diputada local por el distrito 4 de Teotitlán, arropada por el partido Morena Y con el efecto López Obrador, arrasan y gana Este proceso que Miguel ha tenido que enfrentar, no es aislado, que es una de tantas historias que vivimos día a día en nuestro país, porque todo aquel que decide defender sus derechos, su cultura, sus tradiciones y que se enfrenta a los políticos, a los caciques, es criminalizado, es castigado, es encarcelado, es asesinado. Y el asunto de los presos políticos de Loxochitlán es uno de tantos donde nos enfrentamos a, una, a un grupo de poder que está en el poder ...y que criminalice, y que castiga y que encarcela a sus opositores. Es una muestra de tantas otras. ¿no? Hay asesinatos, recién lo vimos ¿no? en este gobierno, en Morelos... ...un defensor en contra de un proyecto, del proyecto integral Morelos, fue asesinado. Entonces, eh, eh, Samir es uno, fue un compañero opositor al proyecto integral Morelos... ...un luchador incansable, una persona eh, de mucha valía que se opuso a esos proyectos empresariales, a lo que representa el capital, y que por eso fue asesinado y que nosotros no dudamos eh, ni siquiera tantito de que es, es un asesinato de este, de este nuevo gobierno, porque ocurrió en esta cuarta transformación, esa es la cuarta transformación de la que nos hablan. Ya empezamos a ver cómo la Guardia Nacional está reprimiendo cómo es que ya la, todas las manifestaciones que para ellos representan un peligro las están combatiendo. Entonces, pues desafortunadamente nuestro compañero eh, fue, fue asesinado en este nuevo gobierno que decía que no iba a hacer lo mismo, que no iba a reprimir. Eso es preocupante, porque por eso nosotros decimos no hay... Ni la menor duda que eso no sigue ocurriendo. Hay un tren maya que está por construirse y ya se dijo que llueva, truene o relampaguee, ese tren va porque va. ¿Y qué implica eso? Implica que van a ir en contra de las comunidades y que van a pasar por la voluntad de esas personas. Esas historias se entretejen, se entrelazan, porque la constante es la defensa de la vida del territorio en contra de los intereses que despojan, que destruyen, que se apropian de los recursos naturales. Esa es una muestra de lo que acontece en nuestro país. Tristemente lo tenemos que decir, que siguen ocurriendo y que no dudamos que puedan seguir ocurriendo este tipo de historias.